sueños lúcidos, sueños de vuelo y mucho más. Si no has visto la primera meditación, estará en la descripción. Ahora es turno de la visualización astral. En este ejercicio primero haremos el traslado de la conciencia y después la visualización. siempre recordamos estar sin interrupciones y no demasiado cansados. Siéntete cómodo, afloja tu ropa, come ligero. No hagas esta práctica cuando acabas de comer o muy lleno. Una vez así, recuéstate en tu lugar de práctica y cierra tus ojos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 Delicioso descanso, cuello, barbilla, labios, mandíbula, nariz, ojos, cien, frente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 Tu conciencia sube, suave y lento. Hasta que te incorpores por completo a esta luz. A esta nueva perspectiva. Sube. Sube. Elévate. Sube. Sube aún más. Ahora te encuentras flotando a un metro de tu cuerpo. Siéntelo. La primera sensación que experimentarás en el plano astral es un silencio reconfortante. No solo en el sonido, sino también en las carencias, las necesidades, la mente, el dolor. por completo. Te sientes pleno. Con claridad y paz interior. Visualiza tu cuerpo recostado en la cama. Tu cuarto y tu entorno. Desde ese nuevo punto de vista, comprendes que la vida está más allá de tu cuerpo. Trasciende. La materia es bueno. Comienza a elevarte por el espacio. Solo falta dar la instrucción para que esto suceda. Elévate. Suave y despacio. Observa cómo cambia tu perspectiva. Cruza el techo, elevándote por fuera del lugar donde estás. Ahora estás flotando a unos 10 metros de altura. Sientes tu cuerpo como un gas que se expande. Una sensación extraña pero agradable. Sin contenedor físico, sin tu cuerpo, como aire, incluso más liviano. Tu visión es muy clara Nunca. Hay una extraña luz tenue que rodea todos los objetos, como si los iluminara. Si es de noche, todo se ve más brillante. Si es de día, se ve radiante. Ahora desplázate suavemente por el lugar. Da la orden de que quieres ir despacio. Contemplando el lugar. Ahora da la instrucción a tu cuerpo astral de que te eleves un poco más. Sube más y más. Elévate. Despacio. Pon atención a tu entorno. cómo va cambiando tu punto de vista. Sube. Ahora estás a 100 metros de distancia. Ya puedes contemplar un panorama más grande. Todo el lugar... Siente el espacio enorme que te rodea, la paz, la certeza, todo está bien y es completamente seguro. Disfruta. Desplázate por el lugar donde estás. Visita algún lugar cercano que conozcas y obsérvalo desde el aire. Hazlo ahora. Alto, da la instrucción de subir un poco más, elévate lentamente, sube un poco más. Hay algunas nubes a tu alrededor, alcánzala. Sigue subiendo. Sigue. Más arriba. Ahora te encuentras a tres mil metros de altura. Nunca habías estado... Tan separado de algo sólido. Sientes el espacio inmenso que te rodea. Te alegra. Sientes como una libertad enorme. Deliciosa. La grandeza del momento te hace sentir feliz. Se desvanecen tus límites. se siente tan bien. Desplázate por el espacio. Vive y visualiza las nuevas sensaciones que produce el volar. Es emocionante pensar todas las posibilidades, los lugares espectaculares que podrías visitar: el campo, el mar, el desierto, los ríos y lagos, las cascadas más hermosas del mundo. Disfrutar de los paisajes únicos que te ofrece la Tierra. Vivirlo de esta manera única. Más lúcido que nunca. Es realmente emocionante. En el viaje astral puedes sentir la vida traspasando cada milímetro de tu ser, incluso más que en tu cuerpo físico. Te dejaré un momento más la música para que disfrutes de esta visualización. Si lo deseas, puedes dormir. Es posible que esta noche tengas un viaje astral. Gracias. Nos vemos pronto.